Perfecto, a la primera Vale, ahora sí que te puedo hablar <ríe> Vale, a ver Es que si hago esto y no Y no cuento los bloques Me desconcentro, ¿vale? Por eso por eso pondré unas imágenes Poniendo solo bloques En <ríe> cámara rápida O ya veré lo que hago Que en esta serie, aunque ya lo dije en el capítulo número uno, Que si no lo has visto te lo dejo arriba Para que lo veas y Le eche su pistazo después de ver este Claramente o a lo que tú quieras si quieres ver a ese y luego este eso ya te organizas eh, utilice el creativo ya la vas a hacer trampas no no no no no lo que estoy queriendo decir es que lo vamos a utilizar en esta serie es decir vamos a mezclar dos series eh, un mundo ideal ya que no la estoy haciendo Porque <ríe> la empecé otra vez y no la estoy haciendo eh, la de que es la de cómo crear la ciudad desde cero y esta planeta minecraft vale las mezclo las dos eh, porque así está el creativo y supervivencia ya vale y qué sentido tiene eso pues no entiendo porque así hago construcciones que yo quiero y construcciones que tú quieras pero si hay apoyo pues lógicamente seguiré, si no hay apoyo, pues a tomar viento la serie y lo hago yo por mi cuenta Es decir, lo haré como siempre, lo he hecho hasta ahora, pero sin tus sugerencias Así que, eh, ya sabes, apoya la serie, el canal, el general, todo, ¿vale? Y si te gusta, pues te puedes suscribir, que es totalmente gratuito y activa la campana, porque si no, papá en el culete, que... <ríe> que aunque YouTube no notifique mucho, porque yo, a ver, en... cuando hago lo de los estrenos, ¿vale? Lo de, ¡Ah! me he caído, me he caído, no ha pasado nada, no ha pasado nada, vuelvo, <ríe> vale, tengo más piedra, pues cuando hago los estrenos, ¿vale? Eh, la notificación sale a media hora antes, si no me equivoco, ¿vale? Y luego, a los 15 minutos vuelve YouTube a avisar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando he hecho estrenos solo ha habido una persona. Y bueno, dos, incluyéndome a mí, ¿vale? Porque a mí me gusta ver mis vídeos así <ríe> en directito. Me gusta, me gusta. ¿Qué pasa? Yo no soy la única que ve sus vídeos, ¿eh? Y le da like otra vez. Verás tú, verás tú ¿Cómo va a acabar esto? Espérate, come, come Come, come Pues eso, ¿vale? Eh, si no la tienes activada ya puedes activar Porque si no, no te va a llegar nada De las notificaciones Y aún así, si la tienes activada eh, Poco te va a llegar eh, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vale. ala, se acabó. así, Dale. sube, vale así puedo construir mejor y va a poner un pollo, ¿sabes? yo va a hacer así, vale, pues eh, es eso, ¿vale? Si tienes las esto activadas, la, la campana activada te va a llegar las notificaciones de los estrenos y los vídeos, ¿vale? A lo mejor no siempre. Pero si vas entrando al canal, te irán llegando. Porque esto. Eh, creo que ya lo dije en un vídeo antiguo, pero lo quiero volver a decir. Pues si eh, eres nuevo nueva y hace poco que estás aquí. Mira, hecho una arriba de todo, ¡ole! Vale, pues. Eh, que si tú no visitas mucho el canal, ¿vale? Ya sea el mío o de cualquier otra persona. Tengo comprobado que si no visitas mucho un canal. Las notificaciones, aunque tengas la campana activada, no te van a llegar. Porque YouTube interpreta que ese canal, pues, no te gusta. Es como diciendo, vale, estás suscrito, tienes la campana activada, pero no entras al canal. Entonces, pues bueno, pues interpretamos que no te gusta. Y dirás, ¿y por qué pasa eso? Y yo, eso, pregúntaselo a él, ¿vale? Que es el dueño de... Esta empresa, esta plataforma, eso pregúntaselo a él. A mí no me digas nada. Yo ya te aviso, te he avisado muchas veces que lo hagas. Si no me haces caso, pues. Allá tú. ¿Vale? Allá tú. Como el programa. Allá tú. <ríe> Anda, que no es antiguo el canal, ¿eh? Ahí el. El programa ese, ¿eh? ¿Quién lo veía? Ese programa de. No me acuerdo ahora mucho de qué era, pero creo que era un programa de cajas o. Que no sé, no me acuerdo, pero creo que era un concurso sobre cajas, que le habría tenido un premio más gordo que el otro. No sé, no me acuerdo. Solo debes pinchar ahí.